Podemos definir el coste como el equivalente monetario de los consumos de factores en una actividad económica. En efecto, en un proceso productivo combinamos distintas cantidades de factores. Mano de obra, utilización de la maquinaria, consumo de materias primas, etc. Si valoramos monetariamente el gasto que realizamos en cada uno de ellos y obtenemos la suma del conjunto, tendremos el coste de producción. Es importante diferenciar entre coste contable y coste económico. Desde un punto de vista contable, los costes estarían compuestos por los gastos reales y los gastos de depreciación del equipo de capital. Sin embargo, el concepto económico de coste engloba aspectos diferentes, pues el coste de utilización de los recursos económicos en la producción, incluido el coste de oportunidad, deberían ser incluidos. Por ejemplo, si yo creo una pequeña empresa y de momento no me pongo un sueldo, contablemente no habría nada que computar por ese concepto, pero económicamente estaría incurriendo en un coste de oportunidad, pues yo podría estar obteniendo un sueldo en otra ocupación diferente. Y no hacerlo tiene un coste económico para mí. Si hablamos de costes, hay que tener en cuenta que en el análisis económico de distintas alternativas no hay que tener en cuenta los costes hundidos que son costes en los que ya se ha incurrido y son irrecuperables. Estos costes formarán parte del resultado final, sea cual sea la alternativa por la que decidamos optar. Con un ejemplo se ve más claro. Imagina que he invertido un dinero en, en bolsa, en unos valores que posteriormente han tenido una caída muy notable en su cotización. Cuando yo analice a continuación cuál es la mejor opción que tengo, no debo tener en cuenta ese coste en el que ya he incurrido y que no puedo recuperar. Debo, por tanto, analizar las distintas alternativas que se me presentan olvidando el dinero que he perdido por esa inversión y buscando qué es lo mejor que puedo hacer a partir de este momento, comparando cuál sería mi situación final, ya sea vendiendo esos valores y buscando otros o manteniéndolos en mi cartera. Si entendemos que nos encontramos en el corto plazo, pues es ese periodo de tiempo en el que hay algún factor que consideramos fijo, podemos distinguir entre costes fijos y costes variables. Los costes fijos son los de los factores fijos de la empresa, es decir, aquellos que son independientes del volumen producido. Suelen estar relacionados con la realización de inversiones de capital de alto valor, el pago de impuestos por ejercer la actividad, etc. Por ejemplo, si para poner en marcha una pizzería tengo que comprar un horno, normalmente ese gasto constituirá un coste fijo, dado que no dependerá de cuántas pizzas yo produzca. Igualmente, si tengo que pagar un vado al ayuntamiento para permitir la entrada y salida de vehículos de mi empresa, voy a pagarlo con independencia de cuánto produzca y cuántas veces tenga que entrar y salir para ir a llevar los pedidos. Gráficamente, Dado que los costes fijos son independientes del volumen producido, se representarán como una constante, como una línea paralela al eje de ascisas. Otros costes, sin embargo, son variables. Los costes variables son los costes de los factores variables de la empresa y dependen, por tanto, del nivel de producción. Son costes relacionados generalmente con el volumen de mano de obra contratada y con la adquisición de materias primas. Por ejemplo, para hacer más pizzas necesitaré más harina, más agua, más aceituna, más queso, más tomate, más champiñones, etc. Pero también necesitaré más tiempo de trabajo cuantas más pizzas produzca. Ambas cosas, materias primas y mano de obra, están directamente ligadas con el volumen de producción y por tanto son costes variables. Respecto a cómo es la representación gráfica de los costes variables, es necesario recordar la teoría de la producción. En ella veíamos que el producto marginal del trabajo para las primeras unidades producidas era creciente, mientras que para un nivel de producción mayor el producto marginal del trabajo ya era decreciente. Dado que en la primera fase la utilización del factor variable crece menos que proporcionalmente respecto de la cantidad de producto total obtenida, los costes crecerán inicialmente poco, según vamos produciendo más unidades. Después, dado que la utilización del factor variable crece más que proporcionalmente respecto a la cantidad de producto total obtenida, los costes lo harán a un ritmo creciente. La función de costes variables parte del origen de coordenadas, puesto que si no produzco nada, no gastaré nada de electricidad, ni agua, ni champiñones, ni queso, ni harina, ni tomate, etc. Ni tendré que pagar nada de mano de obra. Es frecuente encontrar también situaciones en las que por un determinado bien o servicio se pagan una mezcla de costes fijos y costes variables pagando, por ejemplo, un término fijo por tener suministro de gas o electricidad y una parte variable que depende de la cantidad que consumamos. Los costes totales son la suma de los costes fijos más los costes variables. Dado que los costes fijos son una constante, los costes totales serán paralelos a los costes variables, como vemos en el gráfico. Otra curva de coste muy relevante que está íntimamente relacionada con la curva de coste variables es la curva de coste marginal. Es muy importante entender bien esta función, puesto que la utilizaremos cuando estudiemos las decisiones de las empresas acerca de cuánto producir y en ocasiones también respecto al precio que van a fijar. En diferentes tipos de mercados como el oligopolio, el monopolio, la competencia perfecta, entre otros. El coste marginal es el coste total en que incurrimos por producir una unidad adicional. Dado que el coste fijo no depende del nivel de producción, el coste marginal será también el aumento de coste variables que tenemos por producir una unidad adicional. Cuando tenemos funciones continuas y derivables, el coste marginal sería la derivada del coste total respecto de Q siendo lo más habitual que nos lo encontremos como una parábola. Podemos estar interesados en conocer también de cada uno de estos tres tipos de costes, costes fijos, costes variables y costes totales, qué coste podemos imputar de promedio a cada unidad producida. Como media, ¿cuánto me cuesta producir cada unidad? Son los costes medios. El coste fijo medio es el cociente entre el coste fijo, que ya sabemos que es una constante, y la cantidad, que aumenta a lo largo del eje de acisas. ¿Sería qué cantidad de coste fijo podemos imputar a cada unidad producida? Ese cociente será siempre decreciente y tenderá a hacerse cero según nos desplacemos hacia la derecha por el eje de acisas, es decir, que disminuirá cuantas más unidades produzcamos, sin llegar a tocar nunca el eje de acisas más que en el infinito, aunque ya sabemos que nunca vamos a producir infinitas unidades de nada. Aquí lo tenemos en el gráfico. Por su parte, el coste variable medio será el cociente entre el coste variable y la cantidad, con esta fórmula. El coste variable medio tendrá pendiente negativa en un primer tramo para crecer después. Esto es consecuencia de que la productividad marginal es creciente en las primeras unidades producidas y por tanto los costes son menores, pero la productividad decreciente más adelante, por lo que los costes de producción crecen. Del, del mismo modo que la curva de producto marginal corta a la de producto medio en su máximo, la curva de costes marginales corta la curva de coste variable medios en su mínimo. Finalmente, los costes totales medios son el cociente entre costes totales y la cantidad, con esta fórmula. Es decir, ¿a cuánto toca cada unidad producida del total de los costes? Y lo hallamos simplemente dividiendo. Podríamos calcularlos igualmente como la suma de los costes fijos medios, y los costes variables medios. A la hora de hacer la representación gráfica, tenemos que tener en cuenta que los costes fijos medios no son una constante como sí que lo eran los costes fijos. Es por ello que los costes totales medios y los costes variables medios en esta ocasión no van a ser paralelos. Dado que los costes fijos medios tienden a ser cero, la diferencia entre los costes totales medios y los costes variables medios es cada vez menor y solo llegarían a juntarse para una cantidad infinita, como vemos en el gráfico. Aquí de nuevo vemos que la curva de coste marginal corta la curva de coste total medio, al igual que a la de coste variable medio, en sus respectivos mínimos. Esto es así porque si el coste marginal es menor que el medio, al producir una unidad más hará que el coste medio disminuya. En caso contrario, si el coste marginal es mayor que el coste medio, sea este total o variable, al producirse esa unidad adicional a un coste mayor que el coste medio, hará que éste crezca. Esto solo puede ocurrir si corta a dicha gráfica en su mínimo, lógicamente, como se ve en el gráfico. Para calcular esos puntos en los que la curva de costes marginales corta los costes variables medios y los costes totales medios, tenemos dos opciones. Hallar el mínimo de las curvas de costes medios, costes variables medios y costes totales medios, derivando la función de costes totales medios y de costes variables medios e igualándolas a cero, o bien hallando la intersección entre los costes marginales y los costes medios, igualando los costes marginales a los costes totales medios y a los costes variables medios. Ahora voy a pedirte que hagas tú un ejercicio relacionado directamente con esto último que acabo de explicar. A ver si eres capaz de rellenar los datos en este gráfico, sabiendo que la función de costes totales de la empresa es Q cubo partido por 3 más 10q cuadrado más 80q más 648. Ponme en los comentarios cuáles son los valores de A, B, C y D, a ver si eres capaz. Y si te resulta muy complicado encontrar algunos de esos valores, dímelo también en los comentarios, porque puedo hacer vídeos resolviendo ejercicios de este tipo, con distinto nivel de dificultad, del mismo modo que tengo ejercicios resueltos de otros temas de microeconomía, como de monopolio, del equilibrio del consumidor, de teoría de juego, de árboles de decisión, de oferta y demanda, etc. ¿Vale? Hasta luego.